La madre de una adolescente golpeada, cuyo nombre se omite por razones legales, se presentó este lunes ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para informar a las autoridades de la situación. Explica cómo sucedió el hecho. Le cayeron dos mujeres a ella en el barrio y la arruñaron dos abusadoras mayores de edad las dos. ¿Oyó? Entonces... Hay una familia de ella, de una de ellas que está diciendo que cuál es el daño. ¿Qué daño más quieren? ¿Que la puñaleen, ¿Que la maten. ¿Eh? Y tengo para decirle que si a ella le pasa algo, aparece muerta como tantas veces han aparecido mujeres y niñas menores. Los responsables son ellos, a quien sea que le pase algo a ella por medio de este problema. Yo lo voy, lo voy a buscar a ellos. Nosotras eh. dos estaban tomando en un palmado, en la esquina de en el barrio de mi casa y ella le pidió un permiso y la otra como es una leona Le dijo que no, que yo no iba a pasar por ahí Le dijo Entonces ahí fue que la otra le voló a y Para NTN Su noticiero regional Joan Paulino